estamos a bordo de la ADES 23 navegando hacia el encuentro por primera vez llegando con la calle el buque expreso del plata 1 vamos a contarles un poquitito bueno qué trayecto estamos haciendo qué trayecto estamos haciendo ¿Qué condiciones tenemos? Eh, tenemos viento del sureste con la ola que estamos justo bien a prueba la ola, por eso estamos golpeando la ola del freno. Se puede decir que son condiciones normales, no? Son condiciones normales, digo no, no es un viento excesivo, pero este, moja bastante la olita esta. Bueno, ¿Qué significa para ades ir al encuentro de este buque que es tan esperado para Juan la Casa? Bueno, es la, la bienvenida a este buque que Juan la casa lo estaba esperando hace mucho tiempo y bueno la manera de, de recibirlo